Bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Eh, estamos en la sede de Valparaíso de la Biblioteca del Congreso. Eh, bueno, hoy en el marco de las actividades de difusión, de vinculación ciudadana que desarrolla la Biblioteca, eh, dando a conocer a la opinión pública, eh, en en reflexión y conocimiento sobre eh, materias relevantes del ámbito político y desde la mirada parlamentaria. Eh, Estamos eh, centrados en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia parlamentaria, que son ámbitos donde eh, la biblioteca presta asesoría a ambas cámaras del Congreso Nacional y en ese sentido queremos tener una, una conversación el día de hoy con eh, el senador José Miguel Insulza. El senador José Miguel Insulza eh, es un, un político de destacada trayectoria y eh, participación en la vida política nacional durante las últimas décadas ha tenido eh, cargos de alta responsabilidad en el, en el Poder Ejecutivo Nacional, en varios ministerios durante eh, más de una década y posteriormente también durante una década ha cumplido un rol muy destacado en una organización internacional eh, de gran rele relevancia y prestigio en, en, en nuestro continente como es la Organización de Estados Americanos. Eh, en ese sentido y dado que actualmente nos acompaña ya ocupando un rol como eh, senador por la región de Ariqui y queríamos conversar con él para desde su mirada eh, abordar algunos temas de la, de la realidad internacional eh, que son particularmente atingentes a este momento. Senador, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad y estoy a su disposición, dígame nomás lo que íbamos sí. a conversar. <risa> eh, bueno, en primer lugar, eh, como, como comentaba anteriormente, eh, dado que Usted ha tenido un, un recorrido en el ámbito del Poder Ejecutivo en el ámbito de los organismos internacionales y es la primera ocasión en la cual está integrando el Congreso Nacional, en este caso el Senado de la República. Eh, queríamos conocer sus primeras impresiones en estos ya primeros seis meses y sobre todo eh, en el ámbito de su trabajo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro, bueno, mire, eh, mi experiencia en la Comisión misma de Relaciones Exteriores del Senado ha sido muy buena, ¿no? O sea, creo que los parlamentarios conocen su oficio, saben lo que tienen que hacer. Eso en general se ve también en la sala, en las intervenciones. Y al mismo tiempo han pasado, hemos pasado rápidamente las cosas que había que pasar. Y déjeme decirle que, en la cantidad, dado que al principio existe una cierta demora en que lleguen los proyectos del, del Ejecutivo, yo me atrevería a decir que casi la mitad de las cosas que se han pasado por la sala de la que ha Senado ...han tenido que ver con las relaciones internacionales... ...por lo tanto hemos tenido una alta productividad también... ...sin ir más lejos hoy día nos vamos a reunir precisamente... ...a tratar un nuevo proyecto de... modificación, de profundización... ...del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá... ...que como la vida da muchas vueltas yo suscribió firmé el año 1996... ...y también hay otra serie de asuntos que están ahí pendientes ¿no? Ahora yo creo sin embargo que... ...hay que buscar una una eh, forma en que los temas de las relaciones exteriores sean mejor conocidos y más, eh, más discutidos en el, en el país estamos por muy porcentado muy porcentado que tenemos un plan consenso nacional en materia de política exterior y de repente algunas veces uno escucha declaraciones en la cámara o en el senado o incluso en la opinión pública por parlamentarios... que le, lo llevan a preguntarse si no sería bueno que discutiéramos exactamente en qué consiste ese consenso porque a veces se cumple poco pero en fin, pero en todo caso muy satisfactorio ha sido. Bien. Eh, respecto a esos temas que usted comentaba, que generan gran consenso nacional, hay uno que efectivamente es un tema que genera unidad y que se ha tratado como política de Estado y que tiene que ver con las controversias eh, limítrofes que se han judicializado en, en, en el Tribunal de Haya. Pero en particular uno que estamos a puertas de que eh, tenga una resolución Así es Así y que efectivamente... Es, va a tener una importancia en la política exterior del país en los meses venideros y particularmente que es un tema central en la agenda bilateral de las relaciones con Bolivia, me refiero al, al caso de la, de la pretendida obligación de negociar. Claro, yo creo que efectivamente, bueno, efectivamente, yo calculo que el fallo debería salir en septiembre, además está atrás en octubre. No, eh, no olvidemos que en, en Europa, donde funciona la, la, la, la corte, es, es, es, es verano en este momento, por lo tanto solamente por ahí por el 15 de septiembre la, la corte se va a estar reuniendo de nuevo a lo mejor el primer fallo que sacan es el de Chile y Bolivia puede que demore un poco más y yo creo que eso ahora sin embargo no creo yo que eso vaya a concluir los problemas que tengo que, tengo que, tener, que tengamos con Bolivia, me voy a explicar yo eh, como usted sabe fui agente de Chile durante un año durante el cual redactamos la memoria, la contramemoria, la respuesta a Bolivia bueno de todo lo que yo vi en ese periodo y de todo lo que vi después, y de los, y de los alegatos de nuestros abogados en, el, en, en, en, en La Haya hace, hace, hace algunos meses, inmediatamente después de instalado el actual gobierno, yo llegué a la conclusión de que en realidad desde un punto de vista jurídico no existe ninguna forma en la cual eh, el tribunal pudiera determinar que Chile tiene una obligación pendiente con Bolivia. Eh, y por lo tanto, es probable que así lo diga. Claro, puede también decir que sin perjuicio de no existir esa obligación, eh, existe una, una norma general en el artículo 3, si no me equivoco, que el artículo 3, o segundo tercero del, de, la, de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que las controversias entre países se resuelve sobre la base de la negociación, y que todos los países deben estar dispuestos a negociar, etcétera. Y bueno, la Corte de pronto podría hacer alguna alusión a eso, y decir, mire, si bien no existe ninguna negociación, ninguna, ninguna obligación, pues sería bueno que negociaran, ¿no? que conversaran de nuevo. Yo creo que con eso le basta a Evo Morales, ¿no? O sea, la constitución, la, la, la, la corte podría incluso decir más cosas que esa, pero con esa le basta a Evo Morales para decir ya tienen que negociar conmigo y con eso tener para tener municiones para tratar de reelegirse una vez más, pues. Entonces creo que el, el tema no se termina, el tema no se termina y yo creo que eh, es, sería bueno que después de esto hubiéramos eh, la, la posibilidad de mejorar nuestras relaciones con Bolivia de una, mejor, de una manera más clara, una vez que esté aclarado lo de la Haya, porque por lo menos, y aquí me pongo como el tercer sombrero de la mañana, que es el de Senador por la región de Ariqui y Parinacota, en esa región repercute muy fuertemente los problemas que hay. Ojo, no hay, en, en, en, en, usted sabe, una, una región étnicamente muy mezclada, interdependiente completamente con Bolivia y con Perú, en la ciudad más cercana es la Itagna está, está a, un, a menos un, a, más, a, más, a, decir, a una distancia pequeña comparado con Inquique que está a unas tres horas de distancia ¿no? entonces nosotros necesitamos y, y, lo, y lo, lo, lo, en la vida de Arica esto repercute en temas concretos por ejemplo tenemos un oleoducto que nosotros construimos para Bolivia ya por los años 50 que se ubicó en las afueras y un terreno que estaba al día que estaba también en una, una zona periférica ...pasó a ser el terreno eh, de, de, de sustitutivo... ...en el caso que fallara el primero... ...felizmente no ha fallado nunca hasta ahora... ...no se ha ocupado jamás... ...bueno, ese terreno que no se ha ocupado jamás hoy día... ...que en el centro de Arica... ...en el centro-centro... ...o sea, como por una cancha de fútbol... En, el, en, la Alameda, ...en la Alameda de Santiago... ...o alrededor de la Plaza de la Plaza Sotomayor acá... Y bueno, y naturalmente... ...dos países absolutamente con buenas relaciones... Dirían, oye, cambiemos esto, la realidad tiene un incentivo, además nos queda más cerca de otro camino que tenemos entre Chile y Bolivia, pongámoslo en otra parte. Y nosotros, por cierto, costearíamos eso, ¿no? Como costeamos lo anterior. Pero no se puede porque inmediatamente el, el gobierno boliviano dice que estamos tratando Entiendo. de violar el tratado, pues. Estamos tratando de no cumplir nuestras obligaciones. Dicho sea de paso, el, el sitio central también debería ser movido porque también ya quedaba dentro de la ciudad. Entonces, cuando la, cuando cuando uno le habla a los habitantes de paguen y Nacota del tema de Bolivia, está hablando de, de cosas materiales que tienen que ver con su vida cotidiana. Tienen que ver con el puerto, tienen que ver con los caminos, tienen que ver con el tráfico, tienen que ver con la con la, con la estructura de la ciudad, etcétera. Así que creo que tenemos ahí un problema que va a durar algún tiempo. ¿eh? y Yo no, no voy a dar y el, y el gobierno boliviano va a persistir en eso y nosotros persi, persistiremos en nuestra negativa. Eh, lo cual es importante considerar el término política exterior, por lo tanto, como un tema permanente. Después lo voy a llevar justamente a este tema de, de la, la, la realidad de la relación Bolivia-Chile en los espacios transfronterizos, digamos, Claro, por cierto. que es la, la realidad que por se cierto. ve mucho en, en, evidentemente en Arica. Claro, con mucho gusto. Sí. El 80% del comercio marítimo boliviano sale por Arica. Por. por Arica y Antofagasta entonces, imagínese usted. Pero aprovechando también el rol que tuvo, como dice usted, los, los distintos sombreros, pero el rol que tuvo como, como agente el periodo que estuvo un año... Eh, como gente que fue justo justo después de que se terminó el, el incidente de la excepción preliminar eh, y se presentó la contramemoria. Eh, primero, eh, una, una valoración del contexto en el cual se presenta la demanda. Es decir, ¿qué, qué elementos usted recuerda o destacaría de, del contexto de política interna boliviana o de la relación bilateral claro, que, claro. que desemboca un poco en, el, en la presentación? Bueno, muy pertinente eso porque yo creo que tiene todo que ver. Año, el año 2009 se aprobó la constitución boliviana, la nueva constitución que el presidente Morales tuvo mucha dificultad en sacar. Y esa constitución tiene un artículo, un artículo raro, que habla del territorio marítimo boliviano y la defensa del territorio marítimo boliviano. Nunca dice, o si sea, usted dice el territorio de Chile es este, usted dice que al sur es a tal parte, al norte a tal lado, al este y al oeste. No, aquí no dice dónde está el territorio marítimo boliviano. No lo, no lo demarca, por así decirlo. Solamente habla del territorio marítimo boliviano que es una obligación sagrada de todos los bolivianos, todas esas cosas, ¿no? Bueno, y luego un artículo transitorio le concede cuatro años al presidente de la República para desahuciar, para denunciar todos aquellos tratados que sean contrarios a la soberanía de Bolivia. En ese momento, curiosamente, se le dio poca a poca atención a esto, porque Bolivia tenía muchos cuestionamientos en temas de inversión extranjera y hay un tribunal, que es el tribunal del CIADI en el Banco Mundial, ...que a mí no me gusta mucho tampoco, lo confieso... ...entonces se decía mucho que tenía que ver con eso... ...que se iban a salir del CIADE. ...no, no, a los pocos años naturalmente... ...Evo Morales trató de cumplir su, su compromiso... ...y efectivamente vio que no había mucha disposición... A, ...a ayudarles a crear el territorio marítimo de Bolivia... ...porque no, no está en ninguna parte... Y por lo tanto, eh, entre denunciar el Tratado de 1904, que es lo que él quería, él ha dicho, yo quería denunciar el Tratado de 1904, pero me dijeron mis abogados que no era lo mejor. Él decidió hacer esta demanda. Y acto seguido, su Tribunal Constitucional declaró que esta demanda satisfacía el requisito del artículo transitorio. O sea, esta demanda tiene un origen, un origen estrictamente interno. Las necesidades del presidente moral él ya ganó en el sentido de que se desembarazó de la obligación constitucional la de reivindicar el territorio marítimo boliviano y por lo tanto tiene mucho que ver con la política interna de ese momento el surgimiento y ahora tiene que ver con la política reelectoral del presidente Morales que finalmente tiene todo si, si las encuestas dan a otro a otra a otra persona como, como primero en las encuestas y él tiene todas todas sus su, su, su fichas puestas en algún buen resultado en La Haya o en poder seguir exigiendo después de La Haya muy interesante la. Porque yo, en general, en la prensa tampoco chilena, no he escuchado generalmente que se haga referencia a esa dimensión jurídica interna. Está en Entonces, la memoria nuestra, es, es, en, la, no, en, la, en la contramemoria claro, nuestra. Pero se está. hace mucha referencia al tema político, pero justamente poner en juego los dos elementos, lo jurídico sí. y lo político. <risa> hay hay es, cosas es muy... que son curiosas en esto de los alegatos. Yo, yo le confieso que yo no tengo gran experiencia con los tribunales, no en la Haya, pero fíjense, hay cosas que son argumentos muy buenos y que nunca se mencionan casi. Tal vez por asuntos diplomáticos, por otras razones. Este es uno que se mencionó finalmente, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando se denuncia por parte de Bolivia el Tratado de 1904 como una cosa terrible, una imposición de Chile, etc. Bueno, hay el Tratado de 1903, pues. El Tratado de 1903 lo firmaron con, con, con Brasil, como un que es de Petrópolis, si no me equivoco, uh -huh. o de alguna otra ciudad conocida, y dice más, no, con otras palabras, con otras palabras, dice más o menos lo mismo que el de 1904. O sea, le cambia a Brasil acceso al Amazonas por cesión de territorio. Esta parece haber sido una política de los liberales bolivianos de la época que decían, mire, si no tenemos acceso al mar, ¿para qué queremos reivindicarlo? Tengamos acceso al mar. Y los que no pueden dar acceso al mar son los países que están instalados al lado del mar y al lado del río, en este caso, al lado del Amazonas, ¿no? Entonces, lo curioso es que eso, eso yo insistí mucho en que había que, que mencionarlo en la memoria y finalmente se mencionó, algo se dijo, pero a mi juicio no lo suficiente. Entonces, de repente, todos los argumentos jurídicos ¿ves? para no exacerbar otros ánimos. La verdad es que la, el conflicto bélico, que fue un conflicto bélico, eh, que, dio, que dio lugar al, al tratado al de tratado 1903. Yo tengo un, un libro de este grueso: Historia de Brasil y no figura. No sale ahí, no está, no está, no hay referencia. De hecho, no se vez. menciona como uno de los grandes conflictos. No se menciona en absoluto. En Ahora, el conflicto fue de los colonos brasileños en contra del, del, del, del Estado boliviano. El varón el de Río Branco, famoso personaje de la época, se lavó absolutamente las manos y apoyó lo que habían hecho un, un grupo, un, una, una, un grupo bastante grande, para, para varios miles. De, de, de colonos brasileños que se habían apoderado de ese territorio. Los bandeirantes, o la tradición de ah, los bandeirantes. Probablemente, los sí, algo, algo, parecido, algo parecido. Y vinculando los jurídico y lo político de vuelta, pero del lado chileno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted en términos de, de, de derecho internacional la reacción chilena? Es decir, el recurrir a la excepción preliminar. Mire, ¿Cómo lo valora en, en este sentido? Eh, había en, en términos de Derecho Internacional otras opciones igualmente acertadas? O... Mire, eh, primero, después de la batalla somos todos generales, yo no estaba, en ese momento yo estaba en LoEA cuando eso ocurrió, creo que todavía estaba sí. en LOEA, si no me equivoco, sí. Estaba a punto de irme ya. Y la verdad es que eh, yo, yo no puedo, no, no, a mí no me gusta mucho fallar, fallar de, de, de, de, de, digamos, de, de, de algo consiguió la excepción preliminar, claro. ¿no? Digo, la excepción digo, sobre todo, teniendo en cuenta lo, lo que resuelve. Sí. No, hay, aquí hay dos cosas de ver las cosas, uno decir, mire, uno, la excepción preliminar decidió dos cosas que para nosotros eran fundamentales. Dijo que el tratado de 1904 estaba plenamente vigente y, que, y, que, y, y declara en la sentencia que el gobierno de Bolivia ha aclarado que no está haciendo cuestión de ese tratado. eso es bien importante. Y segundo, señala que el tribunal va a decidir si existe o no una obligación, pero no va a decidir cómo y cuándo se cumple. Entonces eso es bastante importante. Pero al mismo tiempo, claro... La imagen que se creó, la imagen internacional de que Chile haya perdido y Bolivia haya ganado, pues la, la imagen nacional. Al resto del mundo, entre parentes, esta cuestión no le importa tanto como lo pretenden decir algunos en Bolivia y en este país, ¿no? Pero la imagen que se creó fue que efectivamente eh, eh, había habido una derrota. y Yo creo que eso no fue, bueno, fue, no fue positivo. Ahora, alternativas que existían, alegarlo en la, alegarlo en, en el, el, el juicio del fondo. ¿no? Somos abogados, los dos finalmente sabemos que a los, a los jueces. No les gusta mucho que les nieguen su, su, su jurisdicción, ¿no? Eh, además, una cosa que me mencionaron en primer año de derecho es que cada tribunal fija su propia jurisdicción. pues dice, Si le toca o no le toca fallar una determinada cosa. Así que es un tema es un tema a mi juicio ambiguo. No, no, no, no, no sé qué es lo que habría hecho yo en esa circunstancia, que dicho sea de paso fue promovida desde este Congreso, ¿no? el gobierno no tenía mucha intención de presentar la elección de la excepción preliminar y fueron parlamentarios los que de alguna manera lo exigieron, lo plantearon como una cosa sí, muy de no, no es Yo tengo una, una lectura muy personal y sin mayor estudio, pero int, intuición, que es precisamente Chile utiliza la, la excepción preliminar en el caso de Bolivia porque no era usado en el caso de Perú. Claro, claro, porque o sea, no lo había usado el caso Perú, político exacto. exacto, exacto. En re, en Ahora, el, el caso camino. Perú, si se hubiera usado, a lo mejor no habríamos tenido mucha diferencia, porque nosotros en lo medular, nosotros ganamos el juicio con Perú, en lo medular los tratados de pesqueros de los años 50 fueron considerados válidos como límite entre Perú y Chile, pero el tribunal hizo esta figura de... De, de, de, de, de llegar a 80 o 90 millas nomás y después bajar a hacer crear este esta esta rara esta rara frontera que se sí. que, que, que sin ningún sin ningún argumento sólido se, se reducía a la primera 80 millas ¿no? creo que también probablemente tiene que ver con lo que usted decía que el, los tribunales generalmente o cualquier órgano o institución trata de abocarse a algunas competencias y eh, bueno es así, y tener control, cierto, cierto yo también es verdad que el tribunal la, la, la, el estatuto mismo, el tribunal habla de la necesidad, de la concorde, del acuerdo entre las naciones, entonces no hay mucha concorde cuando a uno le da con la puerta de la nariz, a pesar de que el tribunal de la Haya en muchos casos le ha dado con la puerta de la nariz a algunos de los demandantes, eso es cierto, no es que sea un tribunal siempre conciliador, ni mucho menos. ¿Cómo incidió en la estrategia de defensa chilena el resultado de la excepción preliminar y cómo eh, se construyó el, la contramemoria, digamos, con quienes participaron y cómo...? ¿Cómo valora ese, ese trabajo y ese resultado? Bueno, yo le fue un buen trabajo. La verdad cuando yo llegué y le confieso a la agencia, estaba un poco parada la cosa porque no, no, ya, ya, todavía no se absorbían bien los resultados de la excepción preliminar. Se armó un buen equipo, un buen equipo, un buen equipo sólido que trabajó muy bien. Y hubo que construir una, la, una, la memoria con la, con la claridad. Y claro que el tribunal había dicho algo que nos gustaba, y es que Bolivia no, no había cuestionado el tratado de 1904, por lo tanto no estaba en cuestión. Eh, y, y, de, y de construir una memoria que sin embargo basada toda nuestra, gran parte de nuestra argumentación en la existencia de un tratado de límites entre Chile y Bolivia pues. y decir, mire, si estos señores dicen que tenemos una obligación ¿por dónde creen que podríamos cumplir esa obligación? porque la, los límites entre Chile y Bolivia están claramente fijados en un tratado, ¿no? creo que eso quedó bien hecho, yo creo que nuestra, nuestra, nuestra posición fue sólida desde ese momento y se solidificó aún más con los alegatos orales con posterioridad la, la réplica de Bolivia no fue lo que nosotros esperábamos, nosotros pensábamos que Bolivia iba a, a variar sus argumentos un poco sobre la base de, un, de algo que habían dicho sus abogados en el alegato de la excepción preliminar, y es que la soberanía podía asumir muchas formas, podía asumir muchas formas en los tiempos modernos, etc. Entonces, algunos, más de algunos de nosotros pensó que iba a ser aquello que se llama, lo, lo que Bolivia decir que lo que quería era una solución tipo bueno, pa, pa, pa, pa, para verlo para el público, como son las embajadas, ¿no? A uno, la, esa, esa exacto, a uno le, siempre le enseñan que la embajada de Chile en Estados Unidos es territorio norteamericano. No es cierto, pues, es decir, la embajada de Chile la embajada del, el terreno donde está, sigue siendo territorio norteamericano. Lo que pasa es que existe la, una, extra, una, inmunidad. La, una inmunidad sobre ese territorio. Y pensamos que de, punto, de, de pronto ellos van a aludir a estas nuevas formas de, de, de, de, de soberanía, etcétera pero no lo hicieron, no ellos se mantuvieron, mantuvieron en la línea de lo que habían planteado originalmente en la memoria, y eso nos facilitó algo la, la, la réplica, la dúplica, la dúplica, porque finalmente fue una afirmación de algunas cosas que queríamos afirmar más solamente, y los alegatos orales, yo creo que nosotros salimos ampliamente gananciosos de los alegatos orales, pero ahí me llamó la atención ahí que los mejores abogados bolivianos se guardaron para argumentar en torno a la, a la, a la, a la, a la Carta de Naciones Unidas, pues. Por eso que yo pienso que podría ocurrir algo, algo de ese tipo. Decir, mire, no, no hay, no hay, no hay en términos de jurídicos no hay obligación, pero sería bueno que conversáramos. ¿no? Sí, no, no, respecto a una obligación concreta de negociar de Chile, sino una obligación general de sí, negociar. El de las entre los Estados. Solución negocian, pacífica. Claro, claro. Yo muchas veces cuento, por esto lo, se lo digo a ustedes, lo, lo cuento aquí ahora. A mí me pasaba muchas veces cuando, cuando yo estaba, cuando yo era ex ministro de Relaciones Exteriores. Después cuando estaba en la OEA también siguió eso, pero ahí la Secretaria General no, no, no participaba yo. Había un debate entre Chile y Bolivia sobre el tema. Que Bolivia lo describía siempre en la, en la, en la Asamblea, ¿no? en, la, en la agenda de la Asamblea. Entonces caminaba yo por un pasillo cuando ya había terminado este debate y me llevó un grupo de mis colegas que se estaba tomando un café de cancilleres. ¿no? Yo ya llevaba casi cinco años como canciller, entonces era bastante conocido. Entonces me dijo, oye, por, oye" y, y uno me dijo, oye, es, estamos conversando aquí la verdad es que el argumento de ustedes es impecable, impecable. No tiene, Bolivia no tiene nada que hacer a este respecto, no tiene ninguna cosa que decir. Pero ¿qué les cuesta? ¿No podrán arreglar alguna cosita de manera que ya este tema no lo tengamos que ver todos los años una vez más? ¿no? Entonces ese es un riesgo, no es un riesgo. Es una cosa que tenemos que aceptar como posible, pero que no debería vulnerar nuestro derecho. Distinto sería que el tribunal dijera, sí, Chile tiene que negociar sin resultado previsto, todo lo demás. Eso sería negativo, para nosotros, a mi juicio sería negativo. En, la, en, la, en las consecuencias prácticas no, porque significa dar, de fondo decir usted está obligado a sentarse a la mesa. Eh, pero sería más, yo creo que sería más molesto para este país que hubiera alguna la atribución de alguna obligación. Y, y sería también en cierto modo riesgoso desde el punto de vista de, Digamos, de las negociaciones internacionales. Y, le general. daría al señor presidente Bolívar mejores argumentos que lo que, que le daría el que dijera no están obligados a negociar. ¿Cómo, eh, ¿cómo ve la perspectiva, eh, digamos, saliendo saliendo del caso, en el sentido de una vez resuelto el, el, el fallo, eh, esto va a descomprimir la relación bilateral, la va a tensionar más, va a permitir retomar una agenda bilateral más amplia? Bueno, va a pasar por algunos buenos y malos momentos, como todo lo, como ocurre en todos los fenómenos entre países que no comparten un propósito esencial. O sea, nosotros tenemos con, con, con Bolivia una... una a, a, a los chilenos les gusta decir que tenemos un tema pendiente. No, no tenemos ningún tema pendiente, pero ellos piensan que deberían tener salida al mar y nosotros pensamos que no, pues. Esa es la realidad. Y le enseñan en las escuelas y todo lo demás. Y claro, eso va a crear fricciones, ciertamente, y nunca son buenas las fricciones. Pero la única posibilidad que nosotros tenemos, a mi juicio, es la contención, es mantenernos en nuestra posición permanente, ...e intentar dialogar con Bolivia cada vez que Bolivia esté dispuesta a dialogar sobre temas, sobre temas eh, eh, concretos... ...sobre temas materiales que nos convengan a los dos... ...por ejemplo, vamos, nosotros tenemos, tenemos ya hemos pavimentado casi todo el camino hacia Bolivia nuevamente... ...hay un tramo solamente que falta... ...cómo mejorar el tránsito de los camiones... ...cómo eh, desarrollar un puerto también como todos los puertos del mundo un antepuerto desde el cual se pueda ir a embarcar desde algo más lejos para no atochar el puerto como está ahora. ¿Qué hacemos con los costos en que incurre? No, no, el Estado de Chile, el Estado de Chile hace todo gratis, incluso paga algunas cosas por Bolivia, paga el almacenamiento, pero algunos costos tienen embarcar los barcos, ¿no? y eso tienen que pagarlo ellos y, desgraciadamente ahí hay una, hay una diferencia que no es que uno, ellos no quieren allanarse a subidas de costos con la empresa, con el, con, el, con el terminal portuario en realidad, con el, con el terminal portuario de Arica. Y lo que es peor eh, es no recibe el terminal portuario de Barica no tiene muchas alternativas porque él, él necesita que le paguen, pues este, este es un negocio finalmente. Entonces ese tipo de cosas creo que vamos a tratar de irlas arreglando de alguna manera, dialogando con ellos, teniendo siempre la mano tendida, pero al mismo tiempo sin ninguna disposición a, a ceder ni un pedazo en nuestro territorio. Eso va a durar tiempo. La solución, para pues, mi juicio, la solución... Se las dio el presidente Lago. solución soluciones del presidente Lago, que pro, pro, pro, él propuso un puerto, un puerto gasífero. Un puerto gasífero entre, al, al, al, en alguna zona eh, de, de, la región, de, la, de la región de Antofagasta, no la región, no la, no la región de Iquipa y Nacota, ni de Iquique. Pero también podría ser... En la, en la, en, pero pero, pero que sería un enclave. Sin, no, no, no, sin soberanía. O sea, ahí se, se, se retenía, el, se retenía el, la soberanía sobre el medio ambiente. Pero tenía una Z de, de, de, de, de soberanía de seguridad y, y el resto Bolivia hacía lo que le pareciera era un arreglo por 99 años lo que él proponía, con un detalle que muestra que el presidente Lagos también es abogado y es que este acuerdo se inscribió en el registro del conservador de bienes raíces de Antofagasta o sea, no, no era un tratado internacional no era un tratado internacional pero entonces yo pienso que caminos hay el problema es que, es que, claro, Bolivia no está dispuesto a aceptarlo eh, y nosotros no hemos estado tampoco dispuestos a aceptar una alternativa, la digo aquí porque ya la proponen. Y es que se diga en alguna parte que, que bueno, que bueno, hagamos eso, perfecto, hagamos esto sin soberanía, todo lo demás, pero Bolivia se reserva el derecho a seguir reclamando su, su salida al mar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho imposible, que eso, eso en realidad eso fue lo que hizo imposible la, es, es, la, en, la, la esa cláusula. Los acuerdos de, de, de, de enclave y cosas por el estilo, ¿no? Senador, eh, precisamente a cuenta de lo que estábamos hablando del. De la, del caso con Bolivia, pero también de la propia disputa limítrofe marítima con Perú, eh, han surgido muchas voces y una corriente de opinión en el mundo político, en el mundo parlamentario, incluso en el mundo académico, eh, quienes hablan de la necesidad de que Chile se retire del pacto de Bogotá, del pacto americano de solución eh, pacífica de controversias, de Contro, o Desde su perspectiva, ya en el ámbito no solo nacional, sino internacional, ¿cómo ve usted esto? Bueno, yo primero quiero hacer una cierta diferencia, porque más de alguien... Dice, como la Corte Internacional de Justicia, nosotros nos, nos tenemos que salirnos de ese sistema. No, eso es imposible. La Corte Internacional de Justicia es lo que se llama un organismo principal de Naciones Unidas. Esta es la carta. Es como la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El que se quiere salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que, salir, tiene que denunciar la carta de la OEA. Yo no conozco ningún país que haya denunciado la Carta de las Unidas todavía y espero que no sea el mío el primero entre los 193 países miembros que haga esta barbaridad. Entonces lo que se está hablando es más bien del, del, del, del, del mecanismo, no de, la, no de la Corte. La Corte es la Corte que está ahí y va a seguir ahí, nos guste o no nos guste, y vamos a seguir con esa. Ahora, lo que pasa es que hay algunos países que tienen compro hay, hay, hay, hay tres categorías aquí. Una son los países que le asignan jurisdicción a la Corte siempre, Curiosamente, Cheso estaba Estados Unidos hasta los años 80, pero después del fallo de la Corte, de la Corte Internacional de Justicia sobre el bloqueo del, del Golfo de Fonseca en Nicaragua, la, la, Estados Unidos no solamente no cumplió el fallo, sino que le retiró la su, su, su su, su compromiso previo a la si, corte. Si mal no recuerdo se, se salió incluso antes ah, para ah, evitar que los jugadores y, no, y lo no sacaban nada con, con eso porque está claro que el que está está el que se ha sometido a la corte tiene que cumplir bueno eh, entonces Estados Unidos pasó a la segunda categoría en la cual están muchos países y es que no tienen un mecanismo que los lleve a la corte tienen que aceptar la jurisdicción caso a caso no la han aceptado previamente uh -huh. ellos dicen nosotros o sea para ellos la Corte Internacional de Justicia es un instrumento. Argentina, por ejemplo, nunca, no, no está en el, no está en el, en el Tratado de, en, el, en el Pacto de Bogotá. Argentina no suscribió el Pacto de Bogotá. Por lo tanto, si usted quiere llegar a Argentina a la Corte Internacional de Justicia, tiene que tener el Acuerdo de Argentina. Lo que se propone para Chile es que sea igual en el caso de Chile, que Chile acepte o no la jurisdicción. Yo creo que, mira a en mi general no me gusta que Chile se salga de los compromisos internacionales que ha asumido. Parece que sería un error difícil que volvamos volvamos a tener un caso como el actual más allá de lo que sea el fallo y dicho sea de paso aunque el fallo no sea profundamente negativo nosotros no tenemos no tenemos la posibilidad de decir no no no, no. nos que no, nos salimos y eso significa que no vamos a cumplir si nos salimos tenemos que cumplir igual nada más que para la próxima vez las próximas veces no, no vamos a estar dando jurisdicción yo creo que ese es un tema que podemos discutir pero lo peor es discutirlo mientras está se está entre la Corte Internacional de Justicia, o sea, decir, mire, eh, eh, decir, ya ok, este juez me va a juzgar, pero después yo me voy a salir de él, ¿eh? o, o al mismo, o mientras me está juzgando me voy a salir. Eso es un error grave. E incluso cuando, cuando Chile tiene un caso también que eh, es demandante el respecto al SILALA. Y el caso del Silala, yo digo, decir ahí, no, uno nunca sabe, usted también sabe eso de los abogados, nunca puede decir que estoy seguro, Pero francamente, yo no veo cómo. Podemos perder el caso del Silala, porque ahí es, ahí es un tema, este es un tema que es claro. ¿Es un río o no es un río? Y resulta que todos los especialistas en ríos de este mundo dicen que es un río. Entonces, y si es un río, es, es un río binacional. Entonces, ese es un caso que dicho sea paso, si sí, ya que estamos hablando de los casos pendientes, olvidamos ese, no lo tratamos. Eh, sí, el, el tema el, el, el, el, el, cuando, cuando no, no olvidemos que tenemos el tema del Silala tendríamos que seguir en la Corte por el tema del SILALA aunque nos saliéramos del pacto de Bogotá. Uh -huh. Pero ahí aún así yo diría que no, no, que creo que sería un error, sería un error grave. Además, mire, Evo Morales, Bolivia, eh, eh, ratificó el pacto de Bogotá para esto. Todo el mundo sabe que la, la, la, la decisión de Bolivia no tiene ninguna, ninguna, ninguna, eh, eh, este, ninguna, ninguna, ninguna, ninguna seriedad. Más aún, para defender a Venezuela. Para defender a Venezuela, el gobierno boliviano va al Consejo internacional de Derechos Humanos de, Derecho Humano de las Naciones Unidas y dice que las resoluciones de los organismos internacionales no interesan nada, no importan nada, no tienen por qué cumplirse. Entonces la seriedad de Bolivia es escasa en materia de corte. No les demos un ejemplo de poca seriedad a nosotros también, pues, ese si es todo el punto. Respecto al, un poco al tema transfronterizo, en parte la, la agenda bilateral que usted menciona tiene que ver con eso, pero también... Con que, digamos, la, las posibilidades que usted avisora eh, de mecanismos de integración más transfronteriza, sea binacional, sea trinacional, eh, a, a la escala micro, a la escala, o sea, evidentemente con un paraguas eh, de los estados, pero, eh, no sé, por ejemplo, eh, un desarrollo de los comités de frontera, un poco en el sentido que se desarrollaron con Argentina, o, o los gobiernos subregionales, por ejemplo, el sí. CICOSUR. Sí, sí, sí. Bueno, el CICOSUR es una alternativa, ¿no? Pero yo pienso que estas son cosas que nosotros tenemos más que bien que abrir los caminos a que la iniciativa se desarrolle, ¿no? Fíjese usted que Arica tiene unas posibilidades turísticas inmensas. Y las ciudades de los alrededores de Arica no tienen ninguna de esas posibilidades. Pues. O sea, Tacna no tiene, bueno, buena, bueno, buena, buena, salida, no tiene mar, digamos, como tal. No, no la tiene tampoco Arequipa, que está un poco más allá, y para que hablamos de La Paz y Santa Cruz de la Sierra un área turística que cubriera toda esa región toda la región sería ciertamente muy facilitador, lo cual supone también facilidades económicas. facilidades eh, La otra cosa de Arica que es importante es la, la parte universitaria, la Universidad de Tarapacá, pues, se llama de Tarapacá todavía porque aunque era de la región, uh -huh. aunque era de la región de Tarapacá completa con Arica y Palinacota, incluía que era Arica, la, la, la, la Universidad de Tarapacá es considerada una de las mejores de este país, está entre las 10 mejores de Chile. Entonces la idea de crear ahí un centro de, de, de, al cual puedan venir estudiantes es de distintos lugares es, una, es realmente una buena posibilidad, muy efectiva. Está el tema, el tema que, que, que hemos dejado siempre pendiente, de la integración de la fronteriza en el altiplano y de mejorar nuestra presencia en el altiplano. Fíjese usted que la disminución de la población ahí sigue siendo tremenda. Eh, para, para, para decirle en pocas palabras la región de Arica y Parinacota eh, está, el, el 96% de los habitantes de la región de Arica y Parinacota viven en la ciudad de Arica no estoy hablando siquiera de la comuna de Arica, estoy regalando la parte interna, el interior de la comuna de Arica la, la, el casco urbano de Arica entonces claro, eso hace muy difícil eh, convivir hacia la arriba del altiplano y sobre todo hacer soberanía como se dice no, eso es un, tema, este, un, tema, un tremendo tema pendiente hace pocos días atrás eh, lo holograficaba el, el alcalde de, de, de, la, de la comuna General Lagos, ¿no? que es donde quiera vivir y toda esa parte, donde dijo que él había nacido en un lugar llamado El Cérreca, cuando él había nacido eh, tenía 300 habitantes y ahora son algunas decenas. Entonces, nosotros tenemos un esfuerzo muy grande que hacer en esa región, este país tiene que hacer un, un esfuerzo muy grande en esa región, porque repito, la gente de allí es muy nacionalista. Yo le diría que la gente que está dispuesta a un arreglo con Bolivia, Enarica y Iquique es menos que en el resto del país, no más, es menos lo que uno pensaría, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen que convivir, pues. Y cuando, el, cuando alguien sale y dice, deberíamos hacer un corredor. vamos Deberíamos darle un corredor a Bolivia a través de los 10 kilómetros de la frontera, alguna vez se dijo, ¿no? Uh -huh. Bueno, la gente veía la frontera, que no es poca. Empieza a preguntar, ¿y nosotros a dónde vamos a quedar, pues? ¿Nos van a pagar nuestros terrenos o nos van a pasar, nos van a, nos van a, nos van a firmar un tratado que nos convierte en ciudadanos bolivianos? Y esos son problemas materiales, ¿no? Son problemas materiales. Entonces, lo primero que tiene que hacer Chile es resolver esos problemas materiales, entender que ahí tiene una zona estratégica en la cual tiene que, tiene que afianzarse. Mira, finalmente, nosotros somos, de las tres naciones involucradas, somos la más rica de las tres. Tenemos un Producto Geográfico Bruto que es entre 6 y 7 veces el de Bolivia, y yo diría, un, una, una, es casi dos veces, el de, casi dos veces el, de, el, de, el de Perú, con mucho más población Perú, ¿no? Pero no se nota, ahí no se nota. No se nota, el Estado chileno no hace notar esa superioridad económico, social y material. No la hace, no la hace notar. Y por otro lado, creo que nuestras relaciones con Perú van muy bien. Hay que seguirla fortaleciendo. Y eso supone también mayores esfuerzos de integración, ¿no? Cosa que hay que conversar con ellos. Perú ¿no? eh, siempre ha querido una participación mayor, pero últimamente estamos recién iniciando conversaciones con ellos de nuevo. ¿no? Hablando de integración, la integración como usted bien sabe, no se da solo en los niveles micro, sino también en macro, ¿no? los grupos de países. y En ese sentido, eh, los procesos integracionistas de América Latina, leía hace poquito un artículo muy reciente de Alberto Van Claveren, ¿Sí? eh, que planteaba que no está en su momento más dinámico, por lo menos en términos agregados. Sí, es verdad. Y, y también a nivel mundial, los regionalismos, todos eh, estos avances de retracción nacionalista, genera ¿Cómo ve usted la.? la no, yo, perspectiva? Yo, sí, por cierto, Alberto es un gran especialista en la materia, pero es verdad, no están en el mejor, mejor momento, pero están, están menos mal que los de otras partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el comercio intralatinoamericano puede no aumentar, o aumentar poco, pero el comercio mundial se ha achicado a la mitad, el, o sea, se ha perdido Hace. hace, hace no, no se ha achicado, bro. El comercio mundial antes de la crisis crecía un 9%, ahora crece como un 4 o 5%. El comercio intrarregional crecía más o menos así y ahora crece un poco un poco menos que eso, pero será un 7% anual igual. Y yo creo que eso, eso eso hay que explotarlo más. Ahora, eso tiene la, como contrapartida o como cuestionamiento la crisis del sistema. Del sistema. Ahora, francamente, no es porque haya estado yo ahí, pero lo, que, lo único que aguanta como organismo regional es la OEA. La UNASUR ya hay países que, que, que, que la tienen sí. congelada. Yo les sé, un, un error grave salirse de la UNASUR, aprovecho de decirlo. Lo que, no que es bueno tener una organización de países sudamericanos. O si sea, ahí me dicen que la vamos, la vamos a cambiar por lo que no hemos tenido nunca, que una organización de países latinoamericanos ya podría conversar. Pero entre tanto la UNASUR no. Eh, pero no, está, no se está moviendo, no se está moviendo tampoco el CELAC. El CELAC se mueve menos que la UNASUR, la UNASUR todavía, ¿no? Entonces, lo que nos queda es la OEA, por un lado, y por otro lado, algún tipo de integración eh, sudamericana. Y eso no lo podemos desperdiciar. Ahora, el, el problema que hay es que esto pone en cuestión un tema que es muy, muy antiguo en la, en la discusión sobre relaciones internacionales. ¿Se requieren afinidades políticas para ser un, un organismo regional? Yo creo que está claro que sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro, porque finalmente lo, por que ha, lo que ha echado por tierra es lo, son, la, la, la UNASUR son los cambios de gobierno en algunos países y la negativa de otros a costa, acomodarse a eso. Pues. La UNASUR no tiene secretario desde hace ya como tres o cuatro años, uh -huh. porque todos los candidatos que le han propuesto han sido, han sido vetados por Bolivia y Venezuela, pues, sobre todo Venezuela. Entonces, como, como la, la, la, la, el, el, el, el acuerdo que creó la UNASUR decía que había que elegirlo por unanimidad, ahí estamos sin secretario, porque el secretario general, Ernesto Samper, ya se fue hace mucho tiempo, ya se fue de su cargo, nadie paga las cuotas, etc. Ahora, eso, eso significa que, que, que hay, hay un problema grave de desafinidad política entre los países integrantes. Y volvemos a pensar que en realidad, para tener integración política, hay que tener alguna integración económica y alguna afinidad de pensamiento. El Grupo de Río, que alguna vez existió antes que la CELAC, sí. tenía esa ventaja. Se exigía ser un país democrático para poder pertenecer al Grupo de Río. Y eso le da gran dinamismo, un gran dinamismo político. Y a su amparo surgieron iniciativas posteriormente como el Mercosur y algunas otras. ¿no? No estamos en ese periodo en América Latina, tal vez yo pondría el acento más en eso, el comercio sí, las inversiones también, pero no, van a, no los obstáculos no se van a superar mientras no tengamos mayores grados de afinidad política de nuevo. Pero respecto a la ¿usted cree que hay algún curso de acción concreto que se pueda eh, impulsar para... La única para posibilidad sería el... que, lo, que, los, que los países se allanen a designar un secretario general sólido de común acuerdo o por último por mayoría que pueda revivir la organización. Pero yo no los veo en eso. Yo más bien al nuevo gobierno de Colombia, uh -huh. y francamente al nuestro también, lo veo con muy poco ánimo para eso. Brasil va a estar siempre a favor de eso, fue un gran impulsor. El, el, el, el Brasil, tanto el Brasil de Cardoso como el de, de, Lula. de Lula fueron grandes impulsores, eh, y por lo tanto no creo que vayan a retroceder tanto. Pero probablemente ese es uno de los problemas que tiene una sur hoy que Brasil es uno de los que ha suspendido su participación. Sí, pero no creo que vaya a ir más allá de suspenderla. No creo que vaya a ir más allá de suspenderla. Salvo que salga el señor Bolsonaro, ¿no? que dice que salirse de Naciones Unidas, pero, pero ese, es otro problema. ese es otro problema. Hablando de Naciones Unidas, un acontecimiento eh, luctuoso, reciente, ¿no? Que, el fallecimiento de, de Kofi Annan, usted seguramente lo... Lo conoció mucho como como canciller y posteriormente. Lo conocí como, como y lo conocí como secretario general, y tengo un gran recuerdo de él. Para que él le, solamente una pequeña anécdota. Usted sabe que los, los organismos regionales vivimos tratando de que no, de que Naciones Unidas respete nuestro rol como organismo regional y que de alguna manera recuerde que nuestra carta dice que somos organismos, un organismo regional de las Naciones Unidas. La OEA, me refiero, ¿no? Bueno, cuando yo llevaba como cuatro días en el cargo. Eh, me enteré que paralelo a nuestra misión, a una misión que teníamos en Bolivia, por estos temas de la Constitución y todo lo demás, eh, la Secretaría General había decidado, de, decidido designar a otra, a otro, a un representante propio. Entonces yo inmediatamente llamé a, a la Secretaría General, al jefe de gabinete, al secretario general, uno al encargado de América Latina, a la región, que me dijo que, que ellos estaban mandando una misión y ya, pues. Y después hablé con el jefe de gabinete el secretario general, que era amigo mío. Que me dijo, sí, sí, pero no hizo nada. Entonces, de pronto, yo dije, bueno, si yo soy el secretario general de la OEA, voy a llamar al secretario general de Naciones Unidas. Que me devolvió la llamada inmediato y resolvió el problema el, en las próximas dos horas. Y desde entonces yo tuve un excelente diálogo con él y me lleva muy bien con él. Era una gran persona, un hombre abierto, amplio, muy sincero, que hizo lo mejor para Naciones Unidas. Su, su legado creo que no es pequeño. Su legado fueron los objetivos del milenio sí, sí. y ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchas cosas que la gente hay que conocerla por sus obras, ¿no? por las cosas que dejó. Él dejó una gran impresión en las Naciones Unidas y su desaparición es muy lamentable. Además no, era, no estaba todavía en, en una edad en que tuviera, estaba era muy activo, era muy activo, tenía una fundación. Sí, hasta hace muy poco ha estado activo. Muy ligada a lo que llamaríamos, antiguamente habríamos llamado los temas del tercer mundo. ¿no? pero que eso, al final los temas de la, de la paz, del medio ambiente, del desarrollo, eh, es una pena que realmente no, no, no contemos con él. Aprovechando también su, su experiencia en el ámbito de los organismos internacionales, pero vinculado con, con la política contingente también, eh, está toda la situación que se ha dado recientemente también, con eh, el comunicado que saca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto... A, al, asunto de al, Chile. Al, al, al asunto de Chile las la, la, la, libertades eh, condicionales estamos mire, estamos en un, en un punto complejo ahí que se, porque con buena voluntad se puede resolver y es que eh, eh, nosotros tenemos normas determinadas en materia de libertad condicional pero hemos, hemos suscrito acuerdos también el del Tribunal Penal Internacional por ejemplo yo, yo firmé el tratado del penal, el Tribunal Penal Internacional el 11 de septiembre de 1998, 25 años después del golpe de Estado en Chile. Se demoró algunos años en ratificarse. ¿no? Y ahí están claras otras condiciones para la libertad de condicional. Claro, uno podría decir si son los presos, son, son, son otro tipo de presos, pues son los que ha juzgado el tribunal de allá. Pero finalmente son, es, existe claramente la idea de que los países tienen que hacer permanentemente algo que se llama un control de convencionalidad. Es decir, asegurarse que las convenciones internacionales se coinciden con la legislación chilena. Y eso no se ha hecho. Entonces, cuando, cuando nosotros decimos a algunos, mire, pero es que tendría que haberse fijado en cuáles son las normas actuales que rigen la libertad condicional, los jueces pueden responder, mire, no sé cuáles será la norma que usted dice, pues las mías están aquí en el decreto ley 321, decreto ley, entre de los periodos, de, de, de, la, de, de allá por las la crisis de los años 20, de la ley 321, que la regula de otra manera, y nosotros no hemos regido por eso. Yo creo que es, un, es muy lamentable que esto haya ocurrido y, que, y, lo, y, lo, y lo importante es la respuesta, de la que respuesta de la Corte de la, de la, de la, de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de lo que dijo la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ya estaban preparando alguna, algún pronunciamiento cuando nosotros les hicimos llegar nuestra, nuestra, nuestra, nuestra, nuestra petición es que ellos dicen que la Corte está tan seguros de que la Corte Suprema de Justicia se va a preocupar de este control de convencionalidad de manera que la legislación chilena se ajuste y se complemente con los tratados internacionales que el país ha suscrito ese es a mi juicio es el problema otras cosas ya son parte de la política en contingente pero como esto son razones exteriores no me voy a pronunciar sobre ese tema sobre qué hay que hacer Además, este tema podría llegar al, al, al Senado para, para pronunciarse si es, que la, si es que hay una acusación constitucional, como claro. se ha dicho, y por lo tanto no estoy en condiciones de, de opinar sobre el caso del de, ah, el, el problema concreto de fondo. ¿no? Y un tema que también tiene que ver con derechos humanos, con, con comisiones y comités y con Naciones Unidas en particular, y que no afecta, o sea, no, no afecta directamente a Chile, pero en el que sí usted y otros parlamentarios han, han tomado posición, que es el la resolución de, del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos respecto a la situación de Lula en Brasil. Ah, sí, eso a mí me llamó la atención, ¿eh? porque realmente en este caso el, el, el, el, el, el, el, el, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas nunca había emitido pronunciamientos así. Yo me alegro mucho que, porque yo firmé la carta de respaldo a Lula. Y lo, que pasa, lo que pasa en Brasil es un tema complicado, ¿eh? es un tema complejo. O sea, cuando, yo siempre, siempre es tema complejo cuando un gobierno goza de una de una popularidad inferior, a decir, de, de un dígito, ya, ya complica, ¿no? Más aún cuando los, todos los candidatos a los, los, los candidatos inscritos, entre todos suman como 30% de, de, de apoyo, siendo el señor Bolsonaro, que es el que se quiere salir de Naciones Unidas, con un 18% y los demás están todos en un dígito, los demás candidatos. Y el, el candidato, y Lula, tiene cerca de un 40%, ya según veíamos... Sí, más que la suma es, del resto, digamos. Entonces, ahora, pero el tema es más de fondo para no meternos en la política interna o para no meternos en la política electoral, que es bueno que lo dejen el, ser candidato porque es el candidato más popular, no no, no, no es lo mejor. Es decir que Brasil atraviesa por un periodo complejo en que no hay... Como, se habla mucho de la judicialización de la política, ¿no? A mí no me gusta la judicialización de la política, nunca me ha gustado cuando se practicaba aquí en Chile, que que en realidad de ganarle, ganarle y una elección trato de meterlo preso, ¿no? Eso no es bueno. O sea, aunque haya, bueno, se haya cometido un delito, ya ese es otro asunto, pero generalmente la intencionalidad es usar los tribunales, usar la justicia para eh, ganar determinadas batallas políticas. Y yo creo que eso no es bueno en general. Pero dentro, dentro de, la, de la democracia eso todo vale, ¿no? Naturalmente vale. Uno puede decir no me gusta, no me gusta como práctica, pero no lo puedo rechazar desde el punto de vista jurídico y, y político en general. Otra cosa es la politización de la justicia, que es algo completamente distinto. Que cuando los jueces asumen posiciones políticas claras, y si usted se lee los fallos de los jueces, eh, mire, vamos a empezar con la cosa realmente eh, maravillosa que fue ese espectáculo que nos dieron por televisión de la, del voto para sacar a la presidenta Rousseff, ¿no? que entreparece sin ninguno aludió a ninguna obligación, a ninguna a ninguna. Norma que hubiera eludido la presidenta Rousseff. Por cierto, después se modificó la constitución para permitir lo que ella hizo exacto, y que supuestamente exacto, la condenó. Exacto, exacto, exacto. Bueno, eh, pero algún señor llegó con su hijo y dijo que me, por, por mi hijo que está aquí, por el futuro de Brasil, voy a destituir a la presidenta, ¿no? Otro llegó con todo, quería, quería votar con toda su familia, ¿no? Es una cosa realmente ya brutal. Pero en el caso de Lula ha habido una persecución clara desde el de, de, de, de punto de vista político. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Ahora, que hay que ser cuidadoso hay que ser cuidadoso porque ciertamente cuando como dicen eso cuando hay una pelea cuando los elefantes se mueven todos los más chicos pagan las consecuencias yo creo que a mí me preocupa Brasil, sí, me preocupa la política la, la, la salud de la, de la democracia brasileña y me preocupa bueno no tanto como no no no no no es, no es una crisis como la venezolana o la nicaragüense no pero sí puede pasar o sea, por un momento crítico y cualquier solución, yo creo que es necesario algún tipo de diálogo nacional que la resuelva y eso no se está produciendo. Para terminar, eh, quería preguntarle un poco, volviendo un poco al, al inicio, ya, okay. usted eh, tuvo roles destacados en, en la toma de decisiones en el ámbito de relaciones internacionales, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, y ahora está aportando a las relaciones internacionales desde un ámbito donde justamente no tiene esas... Capacidad de decisoria de los cargos ejecutivos Eso por un lado, ¿cómo, ¿cómo se siente respecto a eso? y ¿Cómo cree que puede aportar? Y por otro, y vinculado en particular con Bolivia Pero podría ser en general, en la política internacional eh, ¿Qué cree que puede aportar el ámbito de la diplomacia parlamentaria? Es decir, de las relaciones entre parlamentarios Para, por ejemplo, generar confianza mutua O para instalar algunos temas en la agenda bilateral, etc. Bueno, mire... Eh... Y la verdad es que esta es una pregunta interesante porque en realidad los parlamentarios son personajes públicos, son parte de un poder del Estado, por lo tanto de alguna manera eh, tienen un compromiso, tienen una obligación, pero las relaciones internacionales las dirige el Presidente de la República. Y el Presidente de la República, por lo tanto, el que está llamado de alguna manera a representar el interés nacional, lo que se llama el interés nacional, de aquí una crítica a algunas cuestiones que se han hecho últimamente, la Cámara de Diputados se va a poder dar el lujo de exigirle al Presidente de la República que condene a determinados países por los temas de derechos humanos, pero el Presidente tiene que pensar en el interés de los chilenos. Si le sirve o no le sirve, eso a los chilenos. Esto puede ser muy, muy difícil a veces de definir, es un problema crítico. Yo recuerdo una ocasión que me encontraba, no hace mucho, yo, había, yo, yo, yo estaba en Loea todavía, que eh, asistió como, como participante, como orador, el expresidente de, de México, Felipe Calderón, hizo una fuerte, un fuerte ataque a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ¿no? a la democracia en Venezuela. Era, era, se estaba hablando hace tres, casi tres años atrás. ¿no? Eh, y desde el público, más de alguien, este era un foro que se hace habitualmente a comienzo del mes de septiembre en, en Washington, y como el, el, el gran debate sobre América Latina. ¿no? Le llamó la atención sobre por qué no, lo había, no había dicho esto cuando era presidente. ¿no? Y ahí me permití terciar en la discusión, de precisamente, mire, porque era presidente, precisamente porque era presidente. Pues. Porque él, nosotros, es, ahora es el señor Calderón, ex presidente, puede decir lo que le parezca, pero un presidente no siempre puede decir lo que le parezca. No siempre puede decir lo que le parezca, siempre tiene que pensar en el interés nacional. Y yo creo que eso es, es, es, muy, es muy fundamental. Los parlamentarios, en un, en un tono un poco menor, también, ¿no? También yo creo que también tienen, también tienen una responsabilidad pero claro, es tan, digamos como no, como no manejamos nosotros la política exterior hay una cierta mayor libertad para decir las cosas y como, habiendo una mejor, mejor libertad para decir las cosas de pronto el diálogo interparlamentario puede ser más, más productivo si un presidente de Chile se ha encontrado con el presidente de Argentina siempre se van a decir muchas cosas bonitas antes de plantear algunos problemas concretos si una delegación parlamentaria se va a reunir con los parlamentarios argentinos, a lo mejor se puede discutir más fraternalmente, sobre, más, más, más abiertamente, sobre el tema que tenemos, tenemos, tenemos pendientes. Ahora bueno, pongo Argentina porque no tenemos muchos ¿no? pendientes hoy día. Pero a lo mejor un diálogo entre parlamentarios chilenos y bolivianos podría ser más efectivo que un intento de, de, de negociación entre los dos países. Queremos agradecerle la, su presencia hoy aquí, esta conversación, esta todas las la experiencias y la, los puntos de vista que nos, nos ha ofrecido sobre las relaciones internacionales eh, chilenas, sobre esta mirada desde el Parlamento ahora, pero con la, el bagaje de otros ámbitos de, de, la, de la gobernanza mundial, desde lo nacional, desde lo internacional. Eh, y queremos agradecer también a las personas que nos están viendo, invitarlas a que nos sigan viendo por eh, la página de la Biblioteca del Congreso, el sitio... Que, la biblioteca del Congreso y en general en todos los sitios y canales del Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, que, muchas gracias.